para el otro lado la mano para el otro lado quiero decir que os agarráis los de este lado, agarraros los de este lado la mano los de cada lado y separaros de la línea blanca más atrás, un paso más atrás de la línea blanca bien, os dais la mano y os separáis todo lo que podáis de allí así, estiraros que el primero se quede allí con la mano en la pica ahí, separaron más, separaron más, venga venga, separaros ¿Qué? Ahí, ahí está bien. Vale. La pica aquí, que puedas cogerla con la mano. Perfecto. Tú un poco más lejos, ¿no? Que él. Ahí, Hay que no hacer trampa. Bien. ¿Cómo se llama el juego? El juego se, es un juego que tiene en doble sentido, pero es para que lo El juego se llama pasar por el. A ver, yo vale, me de mi Pero he traído más vosotros. Vale, porque vosotros lo Da igual, da igual. Sofía, Sofía. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Preparado? <tose> <tose> ¡Ya! <tose> Oye, a este ritmo acabamos paso mañana. Tenéis que pasar. Tenéis que pasar todos los aros. No vale ni soltarse. Eh, oye, una cosa. Esto no es un campeonato de empanado. Si juntáis los aros, si juntáis, los aros, perdéis. Si juntáis los aros perdéis. Si juntáis los aros perdéis. Si juntáis los aros perdéis. Vaya perdéis no, que empezáis desde el principio. Venga vamos, venga a ver qué equipo gana, vamos rápido. Rápido. Venga, vamos rápido. Mucho alojo hoy aquí. Este se tiene un calentamiento. Se ha caído, se ha caído. Eh, eh, parar un momento. Yo creo que aquí estáis de un empanado total, que tenéis que cogerlo con la mano, podéis acercarlo esto. Oh, es un tánico. a ver va a Venga. Venga, vamos, rápido. Rápido, vamos. Si juntáis dos aros, perdéis. Venga, vamos rápido. Venga, vamos, que le vais ganando a los otros, que estos son unos empanados, estos de aquí, los, los picas tréboles, van a un ritmo que vaya. Ni un caballo de madera. Ni un caballo de madera. No, eh, que no podéis soltar las manos, venga. perdido. Venga, vamos, que no podéis ser más lentos. No, pero hay que dejarlos que sigan hasta el final. Eh, venga, que sigan hasta el final, venga, vamos. Venga, que no soy lento, soy peor tenemos Pero si lo habéis contado al principio. Si lo habéis contado al principio. Si no, es que no sabéis contar. Ese no vale. Ya te has sortado. Empezad desde el principio. Tenéis que acercarlo y eso, venga, pues... pobrecillo le vamos a dar una revancha, ¿no?, a estos empanados, que es que vaya... A ver si vais rápido. Una cosa ahí. Que soy uno... ¡Uy! Con uno más, ¡Uf! Se ha notado. Uno más, se lo Uno más ayuda. Venga, preparados. Preparados. Preparados. ¡Ya! No, no sé. No, no, no. No, no, no. No, Podéis llevar en la mano. Oh. Os ponéis aquí, línea central. Y en la línea central... Deja, os ponéis en la línea negra, en la línea negra esta, uno a cada lado de la pareja. Bien. Bien, ponéis E. Eh ocupar todo el espacio y poner en la línea central los tres tapones y la bola. ¿Vale? Bien, lo que dice es que Intentéis ocupar todo el espacio. O sea, expandiros más para allá. Y vosotros estáis bien aquí. Vale. Bien. Este es un juego súper divertido. Vamos a movernos. El que tenga noral le sobra. El que tenga noral le sobra ya. O si no, ya lo veréis. Pero bueno, eso lo vais a ver sobre la marcha. Vamos a empezar. El juego es muy sencillo. El juego consiste en lo siguiente. Tenéis. ...los tres tapones... ...que más bien es para dejarlo en la línea central... ...bien separados uno de otro... ...y la bola al lado... ...bien... ...el juego consiste en lo siguiente... ...vamos a ir contando... ...cuántas veces gana uno de la pareja... ...y es muy sencillo... ...pues yo voy a decir... ...cualquier cosa como por ejemplo... ¡Jumping jack! Y os ponéis todos jumping jack. Venga, que os vea jumping jack. Mirándome a mí, mirándome a mí. Jumping jack, ahí. Eh, mirándome a mí, eh, de rojo. Si eso es jumping jack, no te digo nada, ¿eh? Ahí, que se vea energía. Vamos, ahí. Y entonces, ahora paramos. Yo, mientras estáis haciendo algo así, yo voy a decir, a lo mejor digo, fondo en el suelo. Y digo, por ejemplo, rojo. Entonces, los dos de la pareja, hacedlo vosotros dos, vais a ver quién coge antes el tapón rojo. Y el que ha cogido el tapón rojo es el que puede coger el balón y matar al compañero. ¡Oh! <risa> eh, el compañero puede salir corriendo. Él tiene que lanzar desde aquí. Si atraviesa la línea, pierde punto. Si le da al compañero. ...por coger el, el tapón un punto... ...por darle dos... ...¿de acuerdo? Si el compañero... ...el que ha salido... ...el que no ha cogido el tapón... ...sale corriendo... Eh, ...y coge el balón... Eh, ...los puntos para el que ha cogido el balón... ...¿de acuerdo? Los dos puntos para el que ha cogido el balón... ...si no coge... ...el tapón... ...y coge el balón... Dos puntos para el que ha cogido el tapón. ¿Lo entendéis? Sí, sí. Es fácil. Pues venga, empezamos fondo en el suelo. Mirando la bola, venga, fondo en el suelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡Blanco! sentadilla sentadilla vamos sentadilla sentadilla vamos que se vea vamos a esa sentadilla ah, que son más abajo venga más abajo ahí venga rojo ¡Vamos! los veo muy light y que corréis poco yo quiero ahí más vidilla, vamos bien, ahora vamos con los dedos de la mano eh, con, con las dos manos para ir a tocar las partes del cuerpo que yo diga tobillo oreja tobillo, rodilla cadera, ya sabes dónde está la cadera, ¿no? pues algunos ya están fallando ahora, que eso no es la cadera, que es más abajo, tú no viniste el primer día eh? ¿Me el primer no es al lado es más abajo, ninguno de los dos. Es eh, aquí, aquí en medio, esto es la cadera. Eh, la cadera aquí, el que se toca aquí está en otro lado. Aquí. Venga, tobillo, rodilla, oreja, cadera, tobillo, oreja, tobillo, oreja, cadera, rodilla, tobillo, cadera, rodilla, cadera, oreja, tobillo, cadera, cadera, cadera bebe. a la cámara, que se os vea bonito, venga, jumping ya, jump, vamos, jumping ya, jump, mirando a la cámara, que se os vea bien ahí ese cuerpo, vamos, que se vea que soy de segundo dinero. ¡Cómo! allí esos saltos, uf, no vaya a hundir el suelo. Venga, vamos, ahí, dale caña, ahí estamos, ese ritmo, más rápido, más, un poquillo más. ¡Blanco! ¡Ah! Venga vamos, volvemos rápido, venga, venga, venga, vamos, venga, que vamos a hacerlo solo dos veces más, venga, ahora soldadito, soldadito mirando al balón, soldadito es, eh. lesión en el suelo, salto arriba, mirando al balón, mirando al balón, no a la cámara, Laura, Venga, ahí, venga, ahí estamos Venga, ahí está, venga Esos Eso sosaditos, vamos No lo hagáis tan lento Venga, que se vea que está ahí el segundo de Inés, Por favor Venga, vamos Ahí, más rápido, fuerte Venga Vamos ¡Azul! <risa> venga, dale, por Natsu, venga seguimos, seguimos, venga sonadito, es que también que haber seguido, no había <risa> <Bebe>. <risa> <laughs> Venga. Que se vea bien. Sonreír a la cámara que esto va ahora para Tito y para Instagram. Venga, vamos. Rápido. Bien, ese ritmo ahí se ve que está ahí en forma. Blanco. Los llevamos cada uno a su bolsa rápidamente y... Venga rápidamente. Los balones. Los balones los llevamos a la cesta Rápido. Los balones a la cesta y trae. Y... Se y el carro de la balones 6 y el carro de la balones No. Oh repartido. Por favor, ponele este el final de la en este... Eh, cuando estéis 5, coged cada uno un balón un y ponele un balón. Cada uno jugado. Cada persona un balón, ponele un balón y ponele un balón. 5, 6, venga rápido. Si no quedan, te pones en un grupo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Parar! ¡Eh! Esto de botar el balón, tirar el aro, nada. 5-6. Cuando estéis 5-6, cogéis un balón cada uno, lo ponéis en el aro y a este lado. Y a este lado. ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! Por favor, los que estéis, vosotros ya estáis, este es lo vuestro, poneros aquí al lado. Ese es el vuestro, poneros ahí al lado. ¿Cuántas pelotas? No, pero mirando para acá, de allí mirando para acá. Una pelota por persona. Una pelota por persona. Lo haro, un aro lo cogéis. Un aro lo cogéis y el otro lo dejáis. Un aro lo cogéis. Vale, un aro lo cogéis, os falta un aro. Venga, allá. 3, 3, 6, 1, 7. ¿Y aquí cuántos estáis? Sí. Vamos a ver. Mirad, este juego... No sé, a este juego seguro que habéis jugado alguna vez, ¿eh? pero habéis jugado de otra forma. A este juego seguro que habéis jugado otra vez, pero de una forma diferente. Este eh, juego es. Este juego es lo. ¿En cuánto estáis? ¿Qué os veo? ¿Hasta dónde? Siete. ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis? Eh, ¡Ahí está! Como veis por eh. Como se puede comprobar, como se puede comprobar, eh, el juego que vamos a hacer ahora es famoso, juego que a mí muchas veces, que se llama eh, hipopótamo o Cocodrilo Trabajador. Ahora lo voy a hacer. Estas cuatro están tan fuerte, los van a coger así los van a coger del uno de los de cada hombro y otro de a y tú tienes que coger y tú tienes que coger un balón un balón venga un balón y ahora lo arrastráis para atrás lo para atrás pasa, eh, bien, el balón no puede escaparse así que no lo levantéis tanto ¿Qué pasa, ¿qué pasa? Él, tiene, él tiene que coger él tiene que coger el balón tiene que ir arrastrándolo y, de, y lo lleváis al principio y para la vuelta ya cambiáis de persona ¿de acuerdo? ¿entendido? ¿pero todo así? ¿eh? ¿Todo así? ¿eh? la, la es aquí. No